El, lo que viene a continuación que es este eh, ensayo para alcaforita. Bueno, en cuanto a gusano del brote, que es la otra plaga que yo les. Eh, ¿Cómo te el tiempo? Sí, tenés 15 minutos por lo menos. Que es el otro incendio importante en la zona, la diferencia con la mosca de la fruta es eh, que ataca principalmente frutales de carozo. Eh, puede atacar rogal, puede atacar. Este, a veces frutales de pepita, bueno, pero son lo que se llama pederas marginales, o sea, las ataca cuando no tiene otra cosa. Pero los daños más importantes se producen en, en frutales de carozo. Esto se los comento a los que no la conocen, los que son de San Pedro, seguramente ya la escucharon nombrar o la vieron. Produce daño en brotes, daño en fruta. Eh, bueno, en este caso se trata de una polilla, no de una mosca. Eh, también hay machos y hembras. El daño lo produce la larva al alimentarse. Bueno, esto para que vean una... Esto es una curva de captura de adultos. ¿eh? Para que vean, en nuestra zona hay entre 4 y 5 generaciones de grafolita. De Depende mucho del año. A veces hay superposiciones un poco difíciles. A veces son cuatro, 5 o, o menos. Eh, los ataques se producen... Podemos saber cómo es el ciclo también, parecido al de mosca en algunas, en algunas cositas. Eh, los, los adultos están activos desde principios o mediados de agosto hasta este, principios de mayo, a este veces un poquito antes, ya no uno no encuentra en eh, adultos. Cada uno de, de estos picos corresponde a este, bueno, capturas de cada una de las generaciones. ciclo de vida, también hay machos y hembras, ¿eh? se produce en la cúpula en la hembra colocan los huevitos en brotes o sí, en brotes generalmente, pocas veces en duras, eh, las larvas de la primera generación atacan brotes, principalmente porque no hay otra cosa, eh, en las sucesivas generaciones van atacando fruta, en realidad prefieren brotes, pero eso brotes se van lignificando y lo que es disponible es la fruta. El brote de daño que produce es lo que se llama el quemado. Yo les había puesto una fotito por allá, que es esto que se ve acá, ¿no? O sea, la larva entra por el sector apical y va, va este, consumiendo todo, el, todo ese tejido que incluye los haces vasculares y por eso ese brote se va secando y se van desinhibiendo las yemas inferiores y entonces se va ramificando también. ¿no? Con lo cual ese cargador después ya se complica mantenerlo así que es el que va a cargar fruta en la campaña siguiente. Bueno, y el daño que preocupa más en realidad es el que produce en la fruta. Eh, a diferencia de la mosca de la fruta, no arruina toda la culpa, no ablanda no la fruta, pero digamos que eso no se puede vender, por lo menos uno puede aprovechar cuando le pasen a la planta del fondo el eh, cargo de la fruta, esa fruta no tiene valor comercial. ¿no? Eh, bueno, esas larvas también cuando llegan al... Al, este, al cuarto estadio eh, se tiran al, al suelo o, o descienden por un hilo de seda y, eh, bueno, empupan en el suelo o en el rastrojo y de ahí vuelven a emerger los adultos. ¿eh? Eh, hay un periodo de inactividad, yo les decía que va eh, desde mayo aproximadamente hasta agosto, en el cual las larvas que, que alcanzan el, el, este, el tercer estadio en lugar de seguir progresando, esas larvas que alcanzan el tercer estadio en el mes de mayo o abril eh, quedan en diapausa, no siguen avanzando adultos porque no tendrán que comer, sería como un suicidio, digamos. ¿no? Entonces, este, hay todo una, un momento del año en el que uno no captura adultos. No quiere decir que no haya insectos, están en otro estadio y están esperando a que llegue el calor. ¿no? Algo importante que tiene que ver con los sistemas de control que se usan para para bueno, el manejo de esta plaga es que la hembra, cuando eh, emerge, produce una, una feromona sexual que atrae a los machos, como pasa en muchas otras plagas, eh, que en realidad es un sistema que le permite eh, al macho localizar a la hembra a grandes distancias. Se sabe que hay una hembra a dos kilómetros, supongamos. Después, cuando se va acercando, sigue una especie de pluma, de feromona, hay otros sistemas de reconocimiento que tienen que ver con... Este, este sensorio, perdón, con, con la vista, con el tacto, ¿sí? este, Pero bueno, principalmente, digamos que la feromona es lo que les permite encontrarse a grandes distancias. Bueno, sistemas de control, en realidad, bueno, siempre se apuntó mucho más al, al control químico, con distintos tipos de, de insecticidas. Este, después, bueno, se empezó a dar un poquito más de de bolilla a otros sistemas, control biológico poco eficiente, como pasa con la mosca de la fruta, cultural, hay ciertas prácticas que se pueden seguir, pero eh, los resultados con esas prácticas solas si bien complementando a otros sistemas, son buenas, solas no alcanzan. Y el sistema que se empezó a utilizar ya hace varios años es el de confusión sexual, ¿no? que trata de interferir ese primer, esa primera comunicación que hay entre macho y hembras, a través de la feromona. Estas son algunas características. Lo que se hace básicamente es inundar el lote con feromona, eh, o sea, se la puedo sintetizar. Se impregnan ciertos dispositivos que de muchos tipos se colocan en las plantas, entonces la idea es inundar ese lote con feromona para que los machos no sepan dónde está la adentro, porque llegan señales de todos lados. Eh, bueno, hay algunas particularidades con el sistema este porque en realidad eh, si el lote es apto para el uso anda muy bien, pero no todos los lotes este, son, este, son, tienen las características, este, tiene que ser un lote este, con cortina, que no tenga, eh, que no tenga declive, porque la feramona es más pesada que el aire, soy el sector más alto queda protegido el más alto. Este, como es, eh, tampoco es útil si uno tiene un lote donde hubo una infestación muy elevada en años anteriores, porque ¿cuál es el problema? Este sistema me impide que yo, me impide que el macho encuentre a la hembra. Ahora si la población es muy alta, los machos y las hembras se encuentran por azar, se cruzan porque hay tantos. Entonces este sistema no me va a servir en esos casos. En esas situaciones lo que se suele recomendar es disminuir usando otro sistema la población de, de adultos y después sí utilizarlo. Eh, para que pueda funcionar bien se tienen que colocar esos dispositivos antes de que emerjan los adultos y se, se produzcan los primeros encuentros. O sea que en nuestro caso habría que colocarlos antes de la primera emergencia de, de machos y hembras del de principios de agosto, habría que colocarlos antes, ¿eh? para estar cubiertos. Otro tema importante es que lotes que son muy pequeños eh, se complica mucho el tema de la difusión de la feromona, se ve. Este, también tiene que ver que ver la forma del lote, o sea, fíjense que hay un montón de situaciones en las que las, este sistema no va a ser igual de eficiente, pero bueno, eh, es una buena alternativa cuando uno tiene lotes este, que, que, que se puede adaptar al uso, ¿no? Estos son algunos esquemas de qué pasa en una situación natural, ¿no? La hembra mete la pluma y el macho la puede encontrar y bueno, cuando hay distintas señales, el macho no puede localizar a la hembra. Por esto es un es el que usamos nosotros para hacer un ensayo y compararlo con otro sistema, eh, son muchísimos los dispositivos que hay. Este, básicamente, como yo les decía, son o son matrices este, que tienen una resina y que se impregna con una feromona y se colocan en las plantas, o son este, dispositivos que pueden emitir feromonas. tipo, ¿vieron como esos aromatizadores que hay ahora que cada tanto largan? Un, bueno. Eso es lo último que se está utilizando, y ahí la ventaja es que se puede colocar un temporizador. Porque algo que yo me olvidé de decirles es que la actividad de los adultos es crepuscular, o sea, de alguna forma, colocar un emisor que está activo todo el día es un desperdicio. Lo ideal sería que estos emisores largaran la feromona cuando los adultos están activos. Entonces, esos otros dispositivos que se llaman PUF, eh, yo no traje foto, eh, se, se, o sea, es como que de alguna forma abaratan el costo. El problema es que. Siempre hay variables que uno no puede controlar y con esos dispositivos el problema es que se los roban. ¿no? Entonces, este, son cosas que uno no tiene en cuenta cuando, cuando recomienda y después digamos que son las variables más importantes. ¿no? Bueno, y este es otro de los dispositivos que, que usamos en el ensayo que también tiene que ver con confusión sexual pero que funciona de una forma relativamente distinta a la anterior. En el otro caso hay que colocar una cantidad relativamente alta de de emisores. A veces son hasta 400 por hectárea, con lo cual, cada planta, según el marco de plantación, puede llegar a tener un emisor. Eh, estos sistemas, como son relativamente distintos, usan menos emisores. Y acá, el principio que está actuando es otro. Eh, se colocan este tipo de dispositivos a razón de, de entre 25 y 50 por hectárea, depende de, de la variedad y de la época del año y de la presión de plaga que haya ese dispositivo en la parte de adentro tiene una base cribada y en cada una de esas cribas lo que se coloca es una, un polvo que tiene características electrostáticas y que está impregnado con fenómenos también con lo cual ¿qué va a pasar? cuando yo coloque estos dispositivos apenas empiezan a nacer los machos van a venir y se van a impregnar con ese polvo electrostático como no los mata ni les impide volar que se van a transformar, cuando salen de acá, se van a transformar en emisores ellos mismos, porque van a estar impregnados con la feromonas Y al mismo tiempo, como van a tener sus antenas saturadas por ese polvo, ellos mismos no van a poder este, encontrar a las hembras. Y al mismo tiempo, cuando otros machos se les acerquen, porque como son emisores móviles, se les van a acercar a otros machos, pensando que son hembras, esos mismos machos se van a impregnar también con esa sustancia y es como que hay un efecto catarata. ¿eh? Con lo cual, con una, con, colocando pocos emisores de este tipo por, por lote se conseguiría un efecto similar al que uno conseguiría con el otro sistema. ¿Eh? Bueno, y estos son los dos sistemas que comparamos. El, el primero es más tradicional y más conocido, y la idea era compararlos con este que está acá. Eh, bueno, ese durano que figura ahí es una variedad tardía que tiene. La variedad de tardías en general de Durano tiene más presión de todo, de mosca.